Todo misterioso hace, Claudio Venga. Sí. A mí me dijeron que no, que hoy no iba a la columna por el quilombo que se armó la semana pasada A mí me dijeron lo mismo, Claudio, pero este tipo se metió solo Pero el, Agarró el, el micrófono por el tema de los gatos eh, que se, mi no hace... se microfonió se, ¿Se microfonió él? Piense que hizo que se vaya a ver Pedro Belloni, que es un fanático de los gatos ah. Y que a partir del informe del otro día, él que, que Pero, sube 10 historias a Instagram sí, poca, por por 11, día, colegas, 11, decidió sí, sí. renunciar. Culpa de esta persona que tenemos ahí atrás. Así que mida Culpa con vida. cuidado porque me dijeron que hoy iba a hablar de animales también. Eh, la semana pasada se armó revuelo. Hemos sí, presentado sí. los gatos como seres de otro planeta. Más que nada cuando el gato se transformaba en humanoide. ahí. Sí, no, no, no, pero sí, sí. hubo revuelo, hubo gente que nos mandó correos electrónicos diciendo: ¿por qué no si se van a meter con un gato? ¿por qué no se meten con él? Este? A mí me mandaron fax me mando... también. ¿Fax? De, sí, sí, sí. <risa> Sociedad Protectora de Animales, que ¿por qué no Diciendo metieron? que los estábamos sí. cosificando los gatos, que los estábamos estigmatizando. Exactamente. Y hoy o sea, yo creo vamos que no, a dar, otro tema. No entienden del todo. ¿eh? En unos años, cuando todo avance, se va a entender todo esto cuestión. Sí, bueno, bueno, pero esto, hemos acusado a los gatos de ser seres que, de otro planeta. Claro, claro, tenemos que entender que somos este, muy avanzados. Sí. Bien. Por eso hoy hemos traído para, para entender el bien, para de esto, para documento. Hoy bueno. vamos a hablar sobre perros. No, bueno. No, no no con los perros. Pero estamos perros que pueden percibir presencias, energías que nosotros obviamente no, ellos tienen están desarrollados para percibir eso perros que perciben energías y seres eh, que no están entre nosotros digo, Isabel. seres de luz no Isabel no Digo, que Isabel. seres de luz que no exactamente están entre nosotros. allá por en la década del 60 Peter Morris hizo una, Saludan, una este, un experimento en Estados Unidos donde Cierrillos. en una casa donde, <risa> había, <risa> Morris, donde habían <risa> realizado una matanza <risa> sí. muy sangriento eh, intentó introducir un perro ¿no? varios perros entonces lo que sucede, estaba la casa vacía esto había pasado hace un par de años atrás y al momento de entrar el perro inmediatamente comenzaba a ladrar, a llorar y se iba este, obviamente aturdido de lo que sucedía ahí adentro y no quería volver a entrar más. Claudio, me está ladrando el perro. Usted me trajo un informe sobre algo que está pasando ahora en General Roca. Exactamente, ¿Qué? esta semana en General Roca un perro Chicho. ¿Chicho como, ¿se, sí, llama? se llama? Le pusieron los vecinos ahí de Ah, General no sabe se llama Chicho, No claro. sabe se llama Chicho, no, tampoco tiene dueño, no, no, sí. no, no apareció el dueño. Eh, está mirando fijo un punto en una garita pintada de azul, ahí Ajá. en General Roca, y el perro no se mueve ahí. Van, lo llaman, le dicen, ven. Chicho, vení, claro, lo que parece, chicho, y no me llamo chicho, porque bueno, bueno, pero están llamando Silvan. Y no, el perro está ahí, quieto, mirando la nada, pensando en el todo, y no se mueve. Es un perro filosófico, sí, Muy sí, bien. Sí, sí. Vemos entonces... Sí, quiere que le dé el... el... Ah, deme, por favor. Ah, usted lo trajo acá. Bueno, por favor. Vamos ¿cómo, a... ¿Cómo lo vamos a ver si no me pasa el video? No, el bueno, sí. Tráigalo. Chico, Atardecer, chico. dice el video. ¿Qué que trajo. dice? Atardecer. Sí, llévese esto y llévese la cajita porque después se pierden y no sabemos dónde está. Pasa que está regrabado eso. Está regrabado ¿no? varias está re veces. es lo que ves eso, ¿no? Vamos <risa> a ver entonces. Me da este... miedo meterlo en la videocasetera no, no, métalo tranquilo, métalo. Si este, se no se ve, se limpia el cabezal con alcohol. Que es el traque. En que esté bien. ¿y eso? Bueno. El traque esté bien. Y vemos entonces la primera parte. Este informe del seguro? perro Chicho. No. En General Roca, mirando un punto ciego. mira a ver, ¿qué ¿A no es lo que ve? ¿Qué dirá? No sé. Vamos, volvió, vamos. Sí, pero pues dan una pena. ¿Algo ves? Claro, teniendo algo. Tres días hace. El jueves. Ayer lo vimos. El jueves vino Milla y me dice, vos sabés que ya hay un perro, si que está ahí. Muchos de los episodios que hoy estamos viendo nosotros ya los sabíamos, los conocíamos, los habíamos denunciado. Y ahora están saliendo a la luz. Y acá hay que tener una mirada mucho más. Fuerte y, y sostenida hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad. ¿Ese es Storani? No, señor. Un vecino de la zona. No, no, un vecino. No, vecino de la zona, era Storani que un, un vecino un de la zona de habla sobre la, los animales que están. No, era Storani hablando de otra cosa, de no, la política. Pero, pero, pero, pero, está... Storani, no, pero usted que sabe. sabe de... Señor, no, te... no, ¿esto está chequeado? ¿Ese, ¿No era estorani que me esto Es un esfuerzo de producción, con todas las críticas que yo tengo hacia la producción de este Sí, claro, que son grandes. En un esfuerzo de producción conseguimos un vecino. Es el dueño del perro, si no más lejos. No, no, era, no era Storani ese, era muy parecido. ¿Pero ¿O sea, qué le cuesta conseguir testigos de esto? No, sí, ya sé, pero me parecía... Me venía a decir que es Storani. No, no, es que, Storani no... que era Storani, está bien. No le falte bueno, el respeto a Escudero. ¿qué pudo haber pasado para que el perro lleve tres días mirando una pared azul? Bueno, primero y principal, el perro, bueno, primero, el perro ahí colores. siente una energía que, que lo atrapa, que lo atrae, que, que él siente que está relacionado con él. Entonces... Eh, vecinos también nos informaron, no quisieron eh, aparecer en cámara, uh -huh. pero nos dijeron que aparentemente el dueño de este animal ha fallecido en un accidente esperando Joder. el micro ahí en la garita. ¡No! ¿Un accidente que, que sufrió un accidente esperando el micro? de muy mala sí, suerte. ha sí, sido un accidente de tránsito ahí, esperando el micro. Lo llevó por lo Mucha gente, no, bueno. esto, esto atención porque hay que tomar la precaución. Cuando vi, no viene el micro, se va hasta la mitad de la calle para ver si viene. Sí, porque viene más rápido. El ¿no? micro va a venir igual, tarde sí. lo que tarde. Pero, Pero hay bueno, gente, claro, que de hecho cruza de calle para exactamente, ver. Exactamente. va a ver, Bueno, esta persona aparentemente se habría aproximado, no vio que venía un auto y Chao. Se lo llevó puesto. Se lo llevó puesto, exactamente. Entonces el perro está ahí a la espera de su dueño, ¿no? O, o siente el, el, el ánima de su dueño que anda por ahí. Hay varias cuestiones para darse cuenta si un perro está bien Perdón, a, a, sí. mí, a mí me pasó, sin ser perro, de estar tres días esperando el 202 en, sí, en la parte claro. de que no aparezca. Es sí, bueno. Pero que usted se daba vuelta como el perro mirando la garita. ¿sí? Yo me daba vuelta para ver de dónde viene, no, claro. no sabía. Y se quedaba así mirando como el perro. Sí, perdón. Bueno, bueno, pero son casos distintos. Disculpe la interrupción. No, no. por favor. Y... Bueno, entonces cuando el perro ladra, por ejemplo, y nadie sabe a qué está ladrando, es porque seguramente está percibiendo una presencia en el lugar donde estamos. Eh! Por, por ejemplo, por si usted lo llama y el perro no viene, a diferencia, por ejemplo, un gato usted lo llama y es raro. Y no que viene, no, el gato puede no es Puede venir, pero no, no viene. Entonces el perro siempre es venidor. Sí. Es que, es que, no, si el perro no viene es porque puede ser también que esté... Eh, involucrado con un ánima oh, que esté en el ah, lugar. Ah, que lo llama más que usted. El, sí. perro, porque aparte el perro vio que Uno le encaja una patada pero vuelve el perro después al hotel El día. perro siempre vuelve. Muy fiel. Es muy fiel a eso. Ahora, sí. cuando usted lo llama y él no quiere venir eh, o porque sabe que se mandó alguna y le va a dar la <risa> patada o porque hay algún ánima que lo está llamando, lo está invocando. Lo está invocando. Me ¿sí? da mucho cuando, miedo ladra, esto, eh? cuando está como atemorizado y no entiende bien por qué, Ahora, ahí también está viendo. Todos animes. los que tenemos mascotas nos ha pasado de alguna noche estar durmiendo y a mitad de la noche perro ladra, es un le perro sale. chiquito. ¿Un perro? ¿Cómo ladra el perro grande, Claudio? Ah, pero qué? ¿Qué manejo del idioma? Sí, sí, Buah. sí Buah. grande y de fondo. quiero que veamos ahora la segunda parte del informe si le parece bien. Sí, por supuesto. Y de... amigo del hombre podría ver u observar otros planos de existencia, es más de media noche y la tranquilidad de este can se ve alterada por algo imperceptible, pasan los minutos y la cámara capta como el perro permanece intranquilo observando a la nada, en instantes el can empieza a ladrar sin razón alguna por lo que la mujer que se encontraba durmiendo trata de tranquilizarlo, Nadie dentro de la habitación, aparte del perro, logró ver algo en ese momento, pero sí cuando vieron el vídeo, pues se logra apreciar claramente cómo algunos orbes transitaban el lugar. Cuatro perros callejeros caminan tranquilamente en la oscuridad de la noche, cuando al parecer notan algo extraño y se acercan al lugar. Repentinamente, una supuesta entidad espectral aparece y ahuyenta a los canes. Más allá de dudar de la veracidad del video, lo que sorprende es por qué huyen los perros despavoridos repentinamente. En el vídeo se muestra como unos perros callejeros de un momento a otro empiezan a alterarse como si algo estuviera por ocurrir. Al parecer han notado la presencia de alguien o algo dentro del vehículo aparentemente vacío. Repentinamente, el camión empieza a retroceder. Yo creo que ni el ADN da tanta certeza. como No, ni hablar. Lo que acabamos que de ver es prueba empírica de lo que, que estamos diciendo. Lucas, nuestro camarógrafo, arrancó diciendo ah, esto es una boludez Y al final dijo, apa, ojo. Ojo que puede ser real. No Se los asustó, veo. ¿eh? Totalmente. Tiene un Julipe bárbaro. Sí, sí, está, está asustado. Sí. Sí, sí, sí, Mirá sí. cómo le tiembla la cámara. Mirá, ¿ves? Mirá, eso sí. no es un efecto. Eso le está temblando porque. No, ahora que hay que tú... seguir todo el programa con un camarógrafo sí, cuando. Con... No, sí, sí, te Claudio, ¿qué <risa> hacemos? Le tiembla de ahí a ahí, mire. No. no todo eso. Todo, todo, todo, eso, eso. todo eso Ay, le tiembla. Todo eso le tiembla. Todos lo desvirtuemos. Sí. Bueno, a <risa> ver. Bueno, por ejemplo, en el tsunami de allá en en En alguna vez En me hace. Bueno, los perros comenzaron a esconderse. Una hora antes que sucediera el tsunami Porque ah, presintieron el ruido Ah, pero ejemplo. no avisaron Era no, no, una manera de avisar yo también lo que también dice Que cuando el perro está echado Panza arriba va a llover Sí. Bueno, ¿eh? tienen esa percepción Que también la tiene el hombre El hombre puede sentirlo paranormal Pero Pasa no se tira panza arriba Con el avance de la razón sí. El hombre lo ha ido negando Y ha negado esta posibilidad De sentirlo paranormal Eso es mentira nunca vi un hombre ladrando sí. a, a, a la nada ¿eh? Yo he visto gente tirada panza arriba Pero no sé si era porque iba a llover Yo casi que he visto gente ladrando En este país pero, a ver, primero vamos a preguntarle no a quiero preguntarle a usted que tiene perro. ¿Eh, ¿Le ha pasado alguna vez que en su casa de noche el perro empezara a ladrarle a la nada? Sí, por supuesto. Sí. Espíritus. No sé si espíritus, ¿sí? ánimas, energías. Ánimas. Eh, ¿qué pasó en ese momento? Yo tengo dos, uno pequeño que ladra así finito, <risa> claro, sí. y uno más grande. <risa> <risa> Sí. Son son El pequeño comúnmente ladra por todo porque es más cusco, pero Ajá. cuando ladra la perra que es más, más grande. Más el pequeño, sí. Ahí me, ladra, pro, ahí me preocupo porque. Porque no es de ladrar. Claro, y ladra le... solamente cuando percibe movimiento, gente, no sé qué pasa. ¿Y usted estaba en su casa, sola, Hola, sin nada, no había nadie? Y la perra empezó a ladrar de golpe, a la nada. Sí. ...le ladra a la perra. En la puerta de la pieza. ¿En la puerta de la pieza? Bueno, ya era el dato que nos faltaba. ¿Señor, sí, es un ejemplo? ánima, qué es? Se puede hacer una, una especie de... ...de macumba, digamos, una especie Ajá. de... No. ¿Es macumba? Estamos sí, enseñándole a sí. la gente a hacer macumba. ¿Cómo? se puede...? ¿Cómo? Se puede sino decir algunas palabras. ¿Algunas palabras? Que sí. en, en la jerga de lo paranormal pueden Ajá. ahuyentar estas ánimas. Ah, bueno, eh, esto está muy bien. Señora, señor, usted está en su casa. ¿De pronto está tomando moto y el perro ro, ro, ro, ro, ahí el costado? Y limpiar ¿Y el hace? lugar donde está el animal. Muy bien, ¿qué hace? No sé si lo voy a recordar bien. No sé, ¿quieres quiere que yo la lea? Deme que yo las lea. No, no. A ver. Pero las tengo acá anotadas. Demela. Sí. Guarda. A ver. Ahí donde dice Atención. Acá. Anima. A ver si te anima, ¿Esto razón Claudio. ¿Esto lo que decirle? Hay que decirle. Ánima, espero que seas bueno y no seas un ánima malo. Deja tranquilo a mi perro y tomate el palo. Ah, ¿Esto bueno. es así? ¿Hay que decir es... esas palabras? dice eso? Santo remedio. ¿Y el, y, ¿En qué te has transformado? <risa> bueno, por favor. Y el ánima se va Se va mente? automáticamente. Puede que alguna se resista un poco más. Hay otro, sí, hay sí, otro sí, también sí. que la próxima semana lo uh, traemos. Bien. Pero que sí, sí. ya con este... Con eso ya está. 87% de probabilidad. Ya nos tenemos que ir al corte. Pero, por bien. favor, ¿puede venir usted un segundito, por favor? Antes, antes de que nos vayamos al corte porque si alguien nos puede desaznar de esto... Es Bruce Willy. <risa> no, Bruce Willy, no. Pero trae el casi? micrófono ahí. Por favor. Claudio, vos te, Claudio sí. perdón, ¿vos te animás a hablar con el calle? No, yo, yo me animo a hablar, sí. O la historieta japonesa, animé. Vamos a si preguntarle a usted, como ha sido convocado a la mayoría de la gente. ¿Los perros cuando le ladran a la nada, están viendo fantasmas? Totalmente. totalmente Hay fantasmas en, en vos la ropa del Callejo. No solamente, no solamente enfocan a la nada, sino que cada siempre es para arriba. Y vos ves las películas de terror y siempre acá aparece el malo el fantasma bicho, el malo zombie, general el que sí. vos quieras, está arriba del placar cerca del techo te la dejo picando sí porque tiene la muy bien sí, sí. bueno muchas gracias Gallego, por haber venido ojo el dato que tiró ojo el dato que tiró no, cuando el perro mira para arriba también que muchos creen están los angelitos estos están los angelitos. Lo que hay ahí son fantasmas. Angelito, que Los quieren... angelitos se le dicen a los nenes para que no crea que las ánimas. Pero en realidad son espíritus, gente muerta. Ojo que el perro mira para arriba, te baja un espíritu, se te mete en el cuerpo. A ver, te está avisando que te lo saque magollo. dice: Ahí bien. hay alguien, vos te... eh, eh. <risa> bueno, bueno, bueno, Encima bueno. le pegás al perro una patada. Claro, que... no, no, eh, no que el perro, y deja de, la, de la que quiero dormir. El perro pobre, güey. Bueno. En fin, muchas gracias por la. La venir. semana que viene vamos a ver un hombre que pudo adiestrar 10 perros. Para que jueguen con él al no, fútbol no, y capaz que salen campeones de ningún momento. ¡No, por favor! Claro. ¡Escudero, no! es Por favor, ¿cómo le enseñan provecha para pegar?